Bueno, hoy yo mi cabello así porque me encanta el volumen, me gusta que mi cabello tenga este, esta, esta forma hacia arriba, eh, me gusta que se note que yo llegue a algún sitio y que pues mi cabello también hable por mí porque siento que forma parte de mi carácter, de mi identidad definitivamente eh, y siento que todas las personas me reconocen también por el corte, entonces pues forma parte de mí básicamente.